En el capítulo anterior Kasei y su ayusantes Zasei estaban involucrados en otro altercado con los Ron Rizers. Ron estaba a punto de disparar a Perky con el cañón hacia un recipiente lleno de peces pirañas. Pero de repente un asteroide chocó con la Tierra y se llevó a Kasey, a Sey, Perky y los Risers, Emprendió el camino a través de la Tierra y salió hacia el espacio con todos sus tripulantes, continuando su camino directo hacia el Sol. Vamos Casey, haz algo, tú eres la heroína. Nos vamos a quemar, por favor. Sey sí, y algo. Esperen, tengo una idea. Y bien, ¿qué le pasaría a Casey? Ahí están, él y su ayudante y ese cerdo de Andy Bills, que están inconscientes amareños. Nos vemos, si duda ha llegado su fin, solo invitamos a los cerdos rosas a una gran cena, ustedes son el plato principal desde luego. Bueno solo eso nos faltaba, bah. esos cerdos rosados nos van a devorar. Bueno si nos van a comer vivos al menos que sea con estilo. <risa> No todos los días se han invitado a algún lado por una persona tan agradable y diabólicamente villana. No acabo de notar, el desierto parece terriblemente limpio. Efectivamente, el desierto está muy limpio. Cenaremos carne fresca otra vez, Migley. Como usted ordene. ¿Con qué les apetecería a ustedes comenzar? Que es parece que es la hora de cenar el platillo principal serían Casey, y Floyds, Abraham Salaza, para Zasey que todos se, se tranquilicen con comisas de cerzo, y quien demonios será el postre. Solo hay una forma de saberlo, acompañándonos en el próximo capítulo con un arroz inflazo horneazo y emocionante aventuras de Koufir Kasei la peor, pero siendo peor en todo en el oeste.